Pues Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias a, a la doctora Pagán por esa introducción. Eh, como mencionó, pues mi nombre es Carlin, soy la diseñadora gráfica de Educación a Distancia y estaremos hablando hoy de recursos gratuitos para modificar documentos digitales. Estaremos tocando dos páginas en particular eh, que son de gran uso para tanto profesores, facultad y estudiantes. la página que estaremos hablando la primera se llama iLovePDF.com, que es un recurso gratuito con una gran variedad de opciones para modificar documentos PDF o de otro documento a PDF aquí podemos ver una variedad de sus herramientas básicas eh, que estaremos tocando, en particular, tres eh, de ellas, que por lo que entiendo son como que los más que sean de gran uso para ustedes. Lo encontramos ahora en la página como tal. Van a, lo primero que van a ver es esto, esto, la herramienta. Eh, el primer ejemplo que estaré tocando es para convertir eh, una imagen a un PDF. Vamos a suponer que nos enviaron un documento que tenemos que firmar por Whatsapp, pero está en JPEG, que es formato de imagen, y no podemos manipularlo así desde el inicio, así que tenemos que convertirlo. Yo voy para la alternativa acá, de JPEG to PDF, y me da dos opciones para poder convertirlo. O puedo darle aquí para buscar directo en, en un archivo que tenga, o simplemente podemos hacer el drag and drop que arrastramos del tal documento que estamos para la página. Tengo el JPEG, simplemente lo arrastro y ya me da la opción para convertirlo. Eh, puedo dejarlo eh, portrait board, que ya tengo el documento como tal vertical, o puedo cambiarlo a landscape, pero pues, lo quiero co tal como está. Y puedo también cambiar su tamaño, que me da tres opciones. Yo lo quiero como US letter, que es ocho y medio bronce, que es el tamaño estándar de papeles. Y le doy convert to PDF. Una vez que eso lo baja, el documento que nosotros tenemos de, de direct download en su computadora, pues automáticamente cae ahí. Está bajando. Automáticamente abrió y van a ver que ya pues arriba dice PDF, el mismo documento, pero, pero ahora pues podemos editarlo. Aquí lo tengo, que ya lo había formateado ya. Ok. Eh, vamos a suponer que ahora ese documento tenemos que firmarlo. Tenemos de todas las opciones el Sign to PDF. Aquí está. Y aquí pues es el mismo formato al inicio. Puedes buscarlo desde un folder en particular o podemos como tal arrastrarlo hacia la página y pues aparece. Aquí tenemos la opción que si queremos compartirlo o más que queremos hacer una firma nosotros mismos, pues por el momento yo soy la única persona que lo va a firmar. Aquí tenemos unos como pre-settings antes de, comentar, eh, de comenzar a, a editar. Aquí, pues arriba voy a escribir mi nombre. Iniciar y voy a poner apellidos. Aquí me da eh, ciertas tipografías para seleccionar. Si queremos escoger una de ellas, eh, yo voy a escoger esta. Y cuando miramos al lado de la caja de text, nos da para Draws. Eh, esto es para poder filmar para que se vea como que más real eh, a mano, hecho por nosotros. Si alguien tiene un, un lápiz electrónico que puede eh, conectar a la computadora, pues ahí lo va a ayudar más. Pero en este caso, pues vamos a tener que hacer la firma en, como freehand. Aquí pues comienzo. Si sí, tenemos ya... Eh, nuestra firma en PDF, en, disculpe, en PNG, que es otro formato que nos puede ayudar para esto y queremos adjuntarlo al documento, pues ahí le podemos dar upload. Ya que no lo tengo, pues yo lo voy a hacer de, de ma a mano al momento. Lo aplicamos. Automáticamente nos tira el documento y aquí nos da las alternativas para poder añadir esa firma podemos darle a, a la signature y nos tira la firma que habíamos realizado y si queremos borrarla y comenzar de nuevo pues le damos X y pues hacemos el proceso de, desde cero. Eh, si quiero cambiar el tamaño y ponerlo como que más grande o chiquito pues aquí podemos manipularlo. Pues yo lo quiero así así que pues estará acá y aquí nos da la otra alternativa. Eh, habíamos puesto iniciales aparte y si le das aquí pues nos tira a iniciales si queremos eh, poner el nombre como tal en la, en la tipografía que nos había dado para escoger podemos darle a name y aquí pues podemos cambiarlo y poner y ponerlo donde queremos y también nos deja poner fecha. Eh, eso sí, yo me percaté que solo nos deja como que poner la fecha del momento que estamos realizando el documento. No podemos poner como que de, de otra fecha más lejana, pero también podemos hacer eso en, en otro ficho que les explicaré luego. Okay. poner la fecha acá. Y lo último sería guardar el documento. Le damos Sign. qué que viene. Y nos da para bajarlo y será igual que ahorita. Eh, le damos para bajarlo y bajar el PDF en el download folder que tengas en su computadora. Okay. Eh, vamos a suponer que queremos editar el PDF. Vamos a la página principal y vamos a la alternativa Edit PDF. Eh, vamos a suponer que queremos editar ese documento eh, y descartar una parte que no queremos, así que pues, esta herramienta nos ayuda con eso. Hicimos lo mismo, arrastramos el, el documento y lo, y lo llevó a como tal para editar. Aquí nos da un par de herramienta media básica, pero nos ayuda para el, pa poder resolver al momento. Vamos a suponer que yo quiero borrar lo que está abajo, eh, al menos lo que yo he hecho antes, que uso la forma que nos da arriba, que es como el, el, el círculo el, y el cuadrado y el triángulo. Y cogemos una cajita como para poder ponerlo encima. Eh, para que se vea como si está como que borrado y se, y se vea como que acoplado, pues podemos cambiar el color. Si vamos arriba a la izquierda, el field Color nos da una variedad de colores y yo, pues para poder taparlo, daré el blanco. Si queremos descartar eso, pues podemos darle directo acá al, a la figura que acabamos de, de poner y podemos darle al sofá con, que dice Remove, o simplemente podemos ir a, a, to, a, a esta otra esquina, que aquí es donde sale como que los layers, eh, las cosas que hemos puesto para editar, que podemos cambiarlos acá, eh, si queremos saber qué es cada edit que hemos hecho, podemos eh, poner un nuevo nombre y también borrarlos acá. Si quiero escribir algo, también podemos hacer eso, eh, podemos poner un text box que le damos acá arriba y ya nos deja escribir lo que queramos. Entonces, podemos cambiar su tamaño, podemos ponerle una tipografía, no nos da tantas para escoger, pero hay, hay una que otra que nos ayudará. Y lo mismo que ahorita podemos cambiarlo para cualquier esquina que queremos, cambiar el color, eh, también nos da la opción de poner imagen. Que si queremos hacer un documento oficial y vamos a suponer que tenemos el logo de, de una compañía, una asociación estudiantil o algo así, pues también podemos añadirlo. Le damos a Add Image arriba. Y vamos a buscar la imagen automáticamente te deja eh, coger el documento lo juntas a, a lo que quieres editar y puedes moverlo si quieres eh, a cambiarlo el tamaño le das en las en la esquinas y comienzas a, a editarlo Eh, al menos ahora yo estoy trabajando con un documento, pero si queremos trabajar con varios, pues cuando le das el drag and drop al inicio de, de, de este proceso, te va a salir en la esquina a la izquierda las páginas que tiene ese PDF que vas a manipular. Y si quieres cambiarle página a la, a la 20, pues le das a, arriba y pues te tira a la 20. Ahí pues puedes seguir editando. Una vez que he terminado, lo mismo. Eh, hacemos, eh, para terminar, eh, le damos edit PDF, lo salva y cae en el download file. El edit que hicimos ya no está el texto que estaba ahí abajo y lo añadimos la, la imagen que queríamos. Eh, el último eh, ejemplo que quiero mostrarles es el de Split PDF. Eso es para dividir el PDF. Eh, si, si tienes un documento bastante extenso, vamos a poner un escrito y quieres más que imprimir cierta parte, pues en vez de como que cada la persona, también podemos formatearlo nosotros mismos desde el inicio. Le damos a Split PDF. Lo mismo, podemos buscarlo en un folder o podemos ponerlo nosotros. Es una novela que tengo aquí y quiero imprimirlo en eh, fragmento. Eh, adjunto el, el documento y ya nos da para editar. Eh, podemos hacerlo eh, en dos formas. Podemos hacerlo eh, entre cada par de páginas que queremos. Vamos a poner ok. Eh, el libro se compone de 221 páginas y yo quiero dividir de, del 1 al 20. Le doy el 20 y ya me cogió de esas 200 y pico de páginas, de 1 al 20. Si queremos eh, imprimir otro bonche de ese documento, también podemos hacerlo. Le damos a Add Range y ahí nos divide el documento desde donde nosotros habíamos dividido y el resto del documento. Si yo quiero imprimir del, no, no sé, del 40 al 221, pues me hará esa división que, que quiero hacer. Una vez que nosotros dividimos lo, eh, los documentos que queremos, pues le damos split. Y lo mismo, al final eh, todo va a caer en ese, eh, ese download eh, document que, que tenga. No lo bajo que bien brinquito ahí okay. ya que lo bajé en un bonche, pues me lo tira como un documento así que yo cojo este folder este es el folder que yo había bajado y ahí están los dos como eh, las dos separaciones de ese PDF que hemos puesto, de la 1 al 21 y después del 40 al 221. La página es bastante simple para usar y dependiendo del documento, eh, podemos seguir modificando nuestro gusto, podemos también unir los documentos, que es lo mismo, eh, podemos hasta convertir eh, documentos Word. Vamos a suponer que hacemos un un escrito para un curso y después lo guardamos eh, directo a, a PDF y podemos convertirlo también para su forma nativa y seguir editando. Eh, es una página bastante eh, amplia en recursos y es, es bastante user friendly. Eh, hay otra página que estaremos discutiendo ahora que se llama eh, Online Convert que eh, es similar a, a los PDF, pero tiene un par de diferencias desde de, eh, manipulación de audio hasta video. Y ahora pues, eh, ahora pues, les presento a mi compañero, Yari Sánchez, que estará, estará hablando sobre esos otros recursos. Mi nombre es Yari, como no han escuchado. Eh, les voy a estar hablando sobre la página online Convert. Punto com. esta página, como, como bien ya sabrán, como dijo mi compañera, es similar a la de I Love PDF, pero tiene, de primera instancia, se puede ver que tiene varias opciones que no están en, en aquella página, ya que no solamente es para PDF, sino que también tiene opciones para audio, video, imágenes, ebook, etc. Esta página es bien sencilla de usar. Esto casi todo se utiliza de la misma forma, solo que aquí te da como unas opciones debajo de cada de cada vez que vas a, a, a convertir un, un archivo, te dan como unas opciones para editar. Ejemplo, voy a utilizar de audio, video e imágenes que creo que son los más los más que podríamos necesitar en la institución como estudiante, como profesor. Eh, Buscamos, en mi caso tengo un audio que está en wav Lo voy a mostrar aquí. Este. Y lo quiero cambiar a mp3. Vamos a las opciones que tenemos aquí. Buscamos mp3. Y se autodirige a la, a la siguiente página, que es esta. Aquí podemos buscar el archivo desde acá o simplemente lo podemos arrastrar a la zona verde. Aquí. Esperamos a que suba. Mientras sube, podemos explicar más o menos esto. Estas opciones a, para mí entender. Creo que primero si sabes un poco sobre el tema de, de audio, ahorita voy a explicar un poquito el de video también. Esto puede modificar un poco estas cosas. Por ejemplo, este es como la calidad del audio. Esto depende para dar un ejemplo, si lo bajamos en 192 y quieres subirlo a una radio, el 192 te, te lo va a subir a 64. La calidad del audio si es en, en FM y si es en AM te lo va a subir en 32. Esto ya es dependiendo si sabes más o menos del tema. Y también esta es para editar si quieres solamente un pedazo de ese audio, pero Aquí no recomiendo usar mucho este tipo de, de edición porque básicamente estás editando a ciega. Así que no. para mí no es muy recomendable utilizarlo. Una vez que ya esté en, pues en la nube, le damos a este botón para comenzar a convertirlo. Esperamos a que la página del proceso, y está así de rápido y automáticamente, esperamos un momentito, ya sale para poderlo descargar. Aparte de poderlo descargar, también lo podemos subir en la nube, etc. Eh, también, como decía en la parte de video, tengo un video por acá, que es la intro de, de educación a distancia, lo tengo en MP4. Si lo quiero, por ejemplo, a moverlo a punto .avi, le doy y se nos dirige a la página. Y aquí es exactamente lo mismo, simplemente arrastramos o buscamos el video y lo ponemos aquí. Y se a empezará a subir y aquí pues tenemos más opciones todavía. Aquí tenemos opciones, por ejemplo, tenemos la opción de los frames. Por ejemplo, si, si bajas un documento en un free, free stock, en una página para bajar video gratis, y quieres ponerle en algún cortometraje que estés haciendo, pero el video está en 60 frames y te estás trabajando a 24, que por lo normal son para películas, cortometrajes, etc. Pues aquí simplemente escribes el 24 y ya va a, a bajar el archivo en 24. También aquí se puede, el texto, se puede editar el audio modelo de, de estéreo a mono, etcétera, y lo mismo que dije ahorita de la calidad del audio. Y esto dependiendo también de, de este y acá, que estas son más o menos como, M, por ejemplo, esta que dice H.26, esta. Esta es para MP4, pero eso no es lo que queremos, así que lo dejamos aquí, este es para el puntual y simplemente tenemos que esperar no lo voy a dejar completo porque me va a dar pues esa cantidad de tiempo porque el video pesa un poquito más que el audio, etcétera pero es exactamente lo mismo simplemente se le da aquí y ya te da te da la opción para poderlo descargar y otra cosa también que tenemos es las imágenes seleccionamos aquí tengo una imagen en JPEG vamos a pasarlo a PNG y también lo mismo. Tengo la imagen de JPEG para cambiarla, la sube y aquí se dan otras opciones. En estas opciones es como para ponerle unos cuantos efectos para ponerlo en la negativo. Eh, también aquí esto es para la calidad para comprimirlo, para que pese menos, o si quieres mantener la calidad, le puedes dar aquí. Estos son los 6 de los píxeles que hay. Si, si ya sabes más o menos de fotografía y de cómo esto, de la cantidad de píxeles de cada foto o para imprimirlo también, pues puedes colocar estos números de píxeles, etcétera. Pero ya como, como dije ahorita, para mí es mucho mejor buscar un programa de edición como tal que editarlo aquí. Porque aquí básicamente estás editando así y pues no estás viendo lo que estás haciendo. Pero es exactamente lo mismo. Le da y esperas un momentito a que, a que la página haga el proceso de convertirlo y podrá descargarlo. Eh, también hay otras opciones, como no tengo ivu también está esta, esta opción, por lo menos una vez, sí tuve que, como que usarla porque eh, una persona me pidió un, unos archivos comprimidos y yo lo tenía en formato RAR, pero ella la quería en formato así, entonces pues ahí pues tuve que usarla, eso por ejemplo, tengo estos archivos aquí, cojo, puedo tener este, lo convierte en RAR. No todo el mundo tiene el, el RAR, no viene con, con las computadoras, pero si sí viene el archivo SIP. Si lo conviertes aquí en RAR, aquí también puedes convertirlo en SIP. Por ejemplo, vamos a Centu. Y aquí ya te sale para convertirlo. Pero no se puede como que pasarlo de RAR a CIT. Entonces aquí simplemente, pues exactamente lo mismo. Buscamos el SIP. Dirige buscamos el archivo, arrastramos, se sube y se le da a convertir el sub es bien sencillo y todas son todas son iguales eh, el formato en cómo se trabaja eh, esta también es más para las redes sociales si tienes un video en un cierto formato las redes sociales siempre como que tienen dimensiones distintas por eso es que por ejemplo cuando envías una foto por WhatsApp esto a veces pierde calidad y es por eso que cada uno tiene dimensiones distintas y puede de una vez eh, cambiar esas dimensiones y subirlas sin problemas a las distintas redes sociales. También tenemos la opción de PDF y pues nada, creo que esto fue eh, una breve explicación de cómo es esta página y la verdad que es bien sencilla y útil.